Hola, buenas la gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Osoroteme, estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal, esta vez vamos a ver a un eh, un YouTube hispano del canal Adam Blaze, Sí, ya había reaccionado al de Seven Out, que es de la Atom pa... pero salió hace poco un nuevo y de, de El Rap de Fernán Flosseta, creo que es la miniatura de la cara de los bueno buenas sí. Te dura solo como dos minutos, así que va a ser muy corto, así que vamos a reaccionar a este y nos dejaré el video original abajo en la descripción para que lo vean por... su cuenta y bueno, vamos a reaccionar y a ver qué, qué contiene y a ver qué sale vamos a ver, va Búscalo como el rap de Fernando Masteran <risa> Master and Media presenta esta Bien yes. Está bien, okay. todo comienza cuando comienza ¿Sí? Presenta esta Está bien <risa> Eh, todo comienza cuando comienza, cuando, cuando, cuando, ¿Eh? Todo lo que quieres es tener amigos con quien comer Solo se vuelvas Y resulta que lo que haces muchas rutas lo disfrutan Ingresas a <risa> <y> un club y a tu canal Te vas a la cárcel <risa> <car> en <risa> Miles de likes, miles de vistas Viendo tu nombre en el web Se vuelven real <risa> muchas de tus presiones. Botón de plato, <risa> botón de carnet Te voy a mandar un gemido ya Diablos Fernando es que es el rap Ay, Dios. Ay, Dios de ¿Eh? Después del tema del Reddraft, tiene el Dragon Ball Rab, que no haya seguido las series porque no tiene Son Goku, no. Wotey, Filipe, Rizkan, Boku, Yamcha, Satan, Goku, Tau, Goku, <risa> Dancing Country, se remodelado, se dio frente a la pista de Trump. Uno, uno, es tres, dos... La escuela pública. Si quiero wow. ver un gay, bien matado, de la... Risa. Suena del ca... Suena del Escucha la voz suculenta a Pa' Papi, Me mata de la risa tu cara del dos ¿Este mil... Okay, Extra. Ok, chao. Qué macizo. Se inyectó. Venga. Oh, me vengo. Muy bien. <risa> <risa> no, espera, no me mate. No, si espera. No me mate. <risa> <risa> <risa> El video no me No me No me No No me ok, no es voy, voy errando al final pero... <risa> claro, sí me causó gracia ok, like ok, buen video a mirar la wey. igual es su forma de editar, es su forma de hacerlo yo así bueno, creo que dejar el video original, ya dije no, dejar el video original abajo en la descripción y bueno eh, que por la gala, la visión bastante buena <risa> la verdad, <como> realmente... <risa> Sí, eh, de Porta, lo eh, re bien Y parece que si sí, sacó el al no sé pero... Y el de Forna Flossie también <ríe> Como lo, lo bizarrio bastante, bueno por... Bueno, creo que nada más que agregar el eh, bastante corto, obviamente Si te gustó esta, voy a sacar esto A ver, si eh, hay? Bueno, si te gustó la versión, por favor, una me gusteada compartido y suscribirte a este canal para más reacciones como este. Y bueno, si nada más que agregar, yo me despido. Soy yo Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye, chao, adiós.